De fisiología, ¿cuántos eran aspirantes ustedes? Aspirantes, ¿el, el, el, el primer día. El primer día para la reunión éramos muchos, éramos 35. Para tú poder aspirar a fisiología, ¿cuáles eran los requisitos? Los requisitos era haber cursado fisiología 1, haber cursado o estar cursando fisiología 2 y bioquímica 1 y bioquímica 2. Había muchas Habla personas, cruzada. exacto, había muchas personas que no cumplían con los requisitos así que fue realmente bueno, descalificado y me automáticamente con, con respecto a eso de los requisitos de fisiología y de anatomía, vamos a tener acá a Julio y a Mario para que ellos dos les puedan hablar sobre eso de las diferentes características los requisitos para poder entrar a los que quieran ser monitores ese va a ser un video exclusivo para las personas que quieran aspirar a monitores, ya que en el canal tenemos muchas personas preguntando yo quiero ser monitor de anatomía, ¿qué tengo que hacer <risa> Ay, quiero ser que... monitor de fisio, ¿qué debo de hacer para eso vamos a hacer un video exclusivo para ellos. Con respecto a la parte de los concursos ya, cuando entraron a Fisiológica, el primer día de la experiencia tuya en el taller. El taller es un proceso. ¿Pensaste tú que era lo de Biología aquello que te van a preguntar? Ay, no. Realmente... No, tú, tú, tú pensabas que tú sabías mucho. Yo sé mucho de Fisiología. Yo pensaba eso. Yo pensaba, yo sé mucho de fisiología, a mí no me van a Esa Es la palabra que uno utiliza para, para cuando, cuando uno sabe todo y nadie te puede preguntar algo que tú no sabes. El primer tema cuando te pararon, ¿cuál fue? ¿Y qué experiencia? El fue? primer tema fue la clasificación de la vida. Clasificación de la, vida. Sí, la clasificación de la vida. Y pararon muchos que no sabían qué es eso, cómo se clasifica la vida, luego que clasificamos la vida, eh, la división del organismo. Células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, sí. Se es todo, todo, todo, todo. Y no te agarraban y te escribían ¿Me llevan a preguntas todo hablando ahí. No, era el primer, sí, exactamente. <risa> Entonces te enviaban a la pizarra y lo primero que te decían, está escribiendo feo, está escribiendo mal, organizate un chimbá. Entonces eran 10 monitores de fisiología usando... y uno, uno atrás de otro preguntando, está usando boletillas. Exactamente. <risa> no, no, no puedes decir lo que es, porque hay muchos que utilizan esa palabra. No, lo que es. No, eso no, no. me deja confiado. Exactamente, no. esa moletilla es la que más se utiliza. Señores, ¿eh? eso es una formación como si fuera militar, para usted traer una milicia. Ahí usted Pero... tiene que evaluarse todo, usted quiere ser el que docente, sí. no sé, no, sí, se la... evalúa todo. Y de verdad, la experiencia de ahí, la formación que te da, te ayuda para muchas cosas. Ya si tú quieres ser profesor en un futuro, te puede ayudar bastante, inclusive para la residencia médica. Claro que sí, eso es una formación de lo básico, porque muchas personas que, principalmente yo, yo tenía una laguna porque yo era muy malo. Y, de escuela y en la secundaria, o sea, en la primaria y la secundaria Ahí tuviste que aplicarte obligado Aquí tuve que aplicar, tuve que aprender eh, caligrafía, tuve que aprender ortografía todo para poder escribir la pizarra, que yo escribía feo eh, en cuadernos, pero en la pizarra no Yo tengo que escribir lo más lindo y organizado posible Ahí fue que realmente yo, fue una de las mejores decisiones que yo tuve en mi vida de ser monitor ¿Tú Por... daba clases alguna vez? No, realmente nunca, nunca, nunca yo ni pensé, bueno, pero yo no pensaba venir a la universidad y menos pensaba a la clase entonces señores, <risa> miren, si ustedes van viendo la historia de mal estudiante, pelotero, estudiante de medicina ahora de que es auxiliar docente, todo eso fue de que así de manera espontánea si sí, realmente, pero la clave, usted sabe cuál es la clave? que yo siempre, en todo lo que hacía, bueno, excepto en la escuela cuando estaba en primaria y secundaria luego cuando yo, eh, Practicaba béisbol es una competencia, es una competencia, en medicina también es una competencia de todo, sí, en fisiológico por ejemplo, en el es toda una competencia, pero donde yo aprendí que la vida es una competencia era, era, era practicar béisbol, porque el que la, la, eh, lanzaba la pelota más duro, ese era el, el, el, el número uno, ese tenía más probabilidad, o de exacto, más. y todos los entrenadores con él, mira que, que, mira agua, mira que uno clavo nuevo, mira todo, y eso, hacía que yo me despertaba más temprano. En vez de correr dos kilómetros, corría 10 kilómetros. Porque yo quería ser sí. número uno. Y esa era, era más alta la probabilidad de usted firmar. Ya después que tenía los 17, 18, 19, 20, que tenía ese concepto ya adquirido en mi personalidad, tú fuiste creando una disciplina. Exactamente, tenía disciplina en la universidad. Entonces todo lo que yo hacía era para mí una competencia, no con los demás, ahora una Contigo competencia mismo. conmigo mismo. Entonces, siempre trataba de dar lo mejor de mí. Siempre. Yo decía, yo puedo dar más de ahí. Tú decías, ya que yo estoy en medicina, no pude llegar a la pelota, pero por lo menos quiero ser un buen médico. Exactamente. Y quiero terminar en el tiempo establecido. Sí. Exactamente. Y, y siempre traté de dar lo mejor de mí. Siempre, lo mejor de mí, siempre. Si sí, veía que usted me tullía en una clase y yo decía, bueno, me atribuye en esta clase, pero la próxima no. En la clase, hermano, no. Iba, pasaba el día entero en la biblioteca. ¿Tú te leyendo. acuerdas? Tengo la de Ángel también. ¿no? Sí, ah, ah, ah, ah. profesor, una pregunta. <risa> no le decía profesor, <risa> doctor, <risa> <yo>. <risa> Sí, doctor, no, profesor, no, ahora ya, y al final no, no, Una pregunta. Realmente, realmente. Con relación a esa del aspirantado. ¿Tú crees que te ayudó bastante y con relación ya a la monitoría? Que tú has dado clase a otros colegas que están al mismo nivel tuyo, por ejemplo a Eddie, no sé sea, si tú le diste clase al mismo Edwin? Sí. Eh, sí, le di clase a varias personas que Que, tomaron, de promoción. que, esa, que son de mi promoción y que tomamos clases juntos. Que mi, primer, mi primera clase, que fue fisiología 2, en laboratorio, todos eran compañeros míos de la misma promoción. Todos. Y yo me sentí. Entramos todos y pensábamos que, que, que. No, yo estaba nervioso, sí. No, porque tú te das cuenta, y mira, Fulano no demasiado tema. Sí, es, seguro, como le mucho, yo creo. Había que... una muchacha que ella estaba mirando a bioquímica, que. Indira. Creo Indira que se llama. Julio la conoce, Indira. Que me la encontré en otro día en el colegio médico. Y ella, esa muchacha era así: oh, ¡Monitor! ¡Monitor! Porque que éramos. Pero Pero te, eso te tu guía, No, me siempre, en toda la clase. Y, y, y, y para que cómo se la cosa, yo estudiaba, era por ella. Que eso es también, que tú tienes que estudiar sí. obligatoriamente. Dejar de tu semestre, ¿qué tiempo, qué tanta materia tú llevas? Pues, siempre. 30 créditos. Exacto. Entonces, de dejar. Que... De descuidarte un poquito de tus materias, tus asignaciones para tu estudiar un poquito más de fisiología Déjame estudiar te tu tema. Ah, como eres parte de bioquímica, este tema lleva más, más parte molecular Déjame ah, estudiarlo esa, porque claro, es. ella sabe, ella sabe Y más cuando en fisiología dos el último tema es prueba oral, eh, prueba oral a la glucosa La PTOG. Y, y, y fue difícil porque ella sabía todas esas cacadas metabólicas de, de, de los carbohidratos y eso, y tú pensando que ¡Oh, quisiera yo estar en la posición de ella, yo ser estudiante de ella para que ella vea, sí, <risa> y yo no? que no, pero hay es que profesor intenso y estudiante intenso. Así es, si ¿Sí, profesor intenso y estudiante intenso. ¿Y qué te, qué te pareció ahí la experiencia? Después, cuando tú llegas a un aula, que te ven esos mismos colegas tuyos, que tú estás tomando clase con ellos, ¿cómo te ven ellos a ti? realmente eh, ¿No te ha tocado tomar clase con un mismo compañero tuyo que sí, clase? Sí, sí, sí, me ha tocado. Sí, muchas veces me ha tocado. ¿Qué tal ahí, Principal, presidente? Eh, principalmente los primeros que me saludan y los primeros que hacen, hubo uh, una. eso son eh, los eh, primeros parma, que te traen medio? Sí, farmaco monitor, farmacoterapia. En farmacoterapia, eh, que es farmacología a eh, El monitor estaba haciendo, hacía preguntas y yo respondía y él hizo una pregunta y yo salí afuera y volví y regresé y me senté y yo no sabía qué pregunta habían hecho y dice, y dice la muchacha, pero eh, Mario, ¿En Mario, ¿En Mario? ¿En cuando yo entré, ahí mismo, Mario sabe cómo así que él sabe, sí él sabe porque era el monitor y la mayoría de personas que estaban ahí saben que yo soy monitor pero no, eh, nosotros no por, por ética no le decimos eso a los profesores entonces el monitor dijo, ah con razón Corazón, ese el ser un chivato, tanto. el chivato que una muchacha, una muchacha. <risa> siempre la el... chivata o la tecachi. <risa> esa, no, mira, mira, mira, mira. Señores, eso por lo general siempre aparece. Por ejemplo, en neumopatía tuve esa experiencia, neumopatología con la cuna. Vamos a enseñar el nombre porque esa fue la, la materia que me, mar me marcó en el pre-internado. <risa> pre esa esa en el pre marcó mi vida también, En el pre yo me llevé cinco materias, papá. Y tú sabes que esto lleva cinco materias en el pre, y con una de esas que tú te queme o que te repruebe, ya tú sabes que eso no va a parar en nada. No, exactamente. Entonces están en ah esa con 70 allá Ah, mira, yo que la hay, tenemos 70 ahí con la congas de ese. Y en el laboratorio y teoría con ella. Laboratorio 21, 70 teorías. ¿Qué pasa? En una talla explicando y preguntando: ¿Saben algunos de ustedes cómo se llaman las células de la pleura? yo, células mesoteríares, doctora. Tú eres monitor, ¿verdad? Y yo por esa pregunta, y saltó una... ¿Él es monitor de anatomía? <risa> ah, tiene de anatomía? Ah, pues ven, vamos a hablar de las segmentaciones bronquiales. Sí. Tú sabes esto más que yo. Me metí al medio. Ahí empecé no ha, yo. No ¿Qué ¿Qué a empecé yo a sacar de abajo de, la de las segmentaciones bronquiales. Ella tenía ahí una vaina, una maquetica chiquita. Y empecé ya, miren la segmentación del lóbulo superior. Tenemos pa, pa, pa, la segmentación de los bronquios. Dice ella después, la profesora, ve que tú sabes más que yo de este tema. Es un cuchillo. No después en el laboratorio me tenía ella ahí. Ah, no. Vamos a hablar de espinometría. espinometría. Sí, Vamos es. a hablar de esto. Ven acá, tú que eras monitor. Ay, ay, ay, ay. Ya tú sabes. El laboratorio un 21 y la teoría sí. es 70. Ah, pero tú, tú pásate bien. Pero la mayoría había mucho es que, el avión que, me chivatió, que dijo, el se quemó. Era la misma que me chivo a que dijo, se quemó. 65 no, más extraordinario. No, realmente un 70 con la cumja le un 100. Realmente, pero yo estaba asustado, pues, la, el único 70 que yo tengo, eh, yo nada más tengo dos 70 en mis Que fue matemática básica y, y, y, y, y neumología. Y, y, y con, con, con la coja. Señores, esa materia, esa profesora, profesora, profesora? intensa, ¿verdad? Yo no sé definir qué intenso, pero esa profesora para mí era intensa en ese entonces. Muy intensa. Ah, que aquí tú eres de tal cosa. Bien. Entonces, nada señores, la experiencia es muy bonita, estudiar y de verdad demostrarle a los otros que usted sabe. También en otra materia, me querían tirar el medio, no, en la otra materia fue en psiquiatría contra bus. En psiquiatría okay. contra bus, eso fue en un verano, la clase era de 8 de la mañana a 12 del día, el verano ¿sabes? se duplica todo. Sí, todo, todo es, cielo, cuatro horas de clase son cuatro días. Cuatro, entonces okay. le daban ahí cuatro horas, pisadas, de que no, esta materia vamos a darle en un solo día, cuatro horas. Ahí, Dios Esa sí, era la opción. Es. Entonces, ¿qué pasa? En una trabús agarré y pregunta, apuesto que ninguno de ustedes sabe dónde nació la psiquiatría. Y yo en España, doctor. Ah, pero tú sabes. <ríe> en España, doctor. Después pregunto otra cosita ahí, apuesto que ninguno de ustedes sabe cuál es la arteria que rige el cono medular. Agarré metido para neuroanatomía. ¿Sí? Apuesto que ninguno de ustedes sabe cómo, cómo se llama la arteria que rige el cono medular. La arteria radicular mayor de la aquí. Ay, te ja <ríe> Sí, eso bueno. Agarró y me puso de que exonerado. después al final, adivina qué, él sí. me quería un examen, y que no, lléname ese examen. Y el doctor, pero usted me dice que estaba exonerado. Sí. Yo le voy a poner el nombre por si acaso. Y arriba le voy a poner, atento a mí, exonerado. Porque yo no iba a llenar nada de eso, porque tú sabes que la primera pregunta que yo leí tal cosa de... Era parte del de, de DCM, del DCM4 DCM en ese entonces. Ahora va por el 5. Y era una pregunta de esquizofrenia. La esquizofrenia. Y yo no. Voy llenar, no voy a llenar eso, no doctor, mire usted me dijo a mí que yo estaba acelerado con todos los puntos ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se me dando en el <risa> que no, no, no te preocupes, llena la pregunta que por lo menos yo sé que ya está te, te acelerado sí. yo, No la voy a llenar porque si la lleno después me va a decir usted cogió ese examen Agarró en el laboratorio que estaba con él también, que tuve que ir al 28 el psiquiátrico Entonces ahí agarra y me pone un 29 en el laboratorio Yo tenía que un 100, tú tienes un 100 conmigo desde ahora Pero tú tienes que venir siempre a la clase yo no había problema doctor, yo venía a la clase, le ayudaba, montaba los equipos, show, la tachó y la vaina la computadora. Lo ayudaba. Lo ayudaba y me quedaba ahí la clase completa y participaba y eso. Pero me leía siempre el tema, por pues si acaso me preguntaba, ¿tú qué estás sonerado? Y venía y me preguntaba, ah mira te la voy a quitar la soneración porque no respondiste eso. Entonces yo agarraba y me estudiaba el tema siempre, cada vez que tocaba. Por si acaso, porque por los si otros compañeros... ¿Y tú estás seguro que tú estás en el mercado con ese profesor? <risa> <risa> ya, ya, ya. Yo no lo sé, lo dijo. Entonces sí. todo, todos los días yo se lo acordaba. Doctor, acuérdese. Que yo no, no te el preocupes. El, yo soy el exonerado. <risa> Entonces después ya, tú sabes que la experiencia ahí se gana. Y nada, es muy bello, muy bello eso. Con relación ya a la parte de la especialidad que tú quieres realizar. ¿Cuál te, te llama la atención? ¿Te llama la atención tres especialidades? ¿Cuál? Cuando ven a ver, es, es quirúrgico todo. Eh, neurocirugía, la primera. Mírenlo ahí. Sí, no, las otras dos son, son medicina interna. Nefrología y gastroenterología. Ok. Nefrología, porque realmente en fisiología el órgano que más me gusta es el riñón. Y estudio mucho, he estudiado mucho. Y, y he tomado tres materias con, con un nefrólogo, Rigoberto. Con Rigoberto. Yo tomé Farmac también nefrología con él. Farmacología 1, farmacología 2 y nefrología. Ya, somos tapar. Ustedes deben de conocer a Rigoberto, señores. Sí. Muchos le dicen que, que es intenso, pero de verdad es un profesor excelente. Es, es excelente. Ese te enseña sí. lo que tiene que saber. Es intenso, sí, pero es excelente, excelente, excelente. Realmente, y me gusta mucho la neurocirugía, realmente. Me encanta. Nada, esperemos en Dios que todo salga bien y... para para con él. Sí, sí, sí. No, no mete más. ¿Qué consejo tú me le darías a esa gente que quieren estudiar medicina, que no pueden estudiarlo porque vienen de un barrio, que no tienen los recursos suficientes, como el caso tuyo, que es un caso de superación, en este caso para la comunidad tuya? Realmente, eh, uno la ve de una sola. Y uno debe luchar por lo que uno quiere, y luchar por sus sueños. Realmente, el proceso es difícil, pero el éxito no está en usted alcanzar lo que usted se propone, sino en dar lo mejor, de usted en el proceso y eso es lo que le queda, independientemente que usted quiera estudiar medicina, que quiera ser veterinario, lo que sea, usted lo intenta y da lo mejor de usted, uno nunca sabe dónde va a llegar, ese Exacto. es el consejo que uno le tienen para Mario, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros, gracias a ustedes, recuerda que vamos a hacer el video con Julio, donde Julio va a estar respondiendo algunas preguntas que Mario quizás le pueda hacer de anatomía y Julio, Preguntas de fisiología fuerte, fuerte. para ir haciendo una dinámica distinta. Sí, a la que vez. Vez. Así que, señores, suscríbase a este canal, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Esto es Conociendo a los Médicos. Adiós.